Bueno, otra vez a conducir. Pero quisiera que alguien me ayudara en este negocio. Lo malo es que Perú ya no me quiere ayudar por algo que no sé, no sé por qué. Bueno, llamar a México tal vez quiera ayudarme. ¿Aló México? ¿Qué pasa carnal? ¿Quieres ayudarme en un negocio? ¿Qué clase de negocio? Uno en el que nos hará súper ricos. Ya vas a ver, será un buen negocio. Mm, está bien Ecuador. ¿Ecuador, Ecuador, ¿Ecuador estás ahí? ¡Con tu árbol! Luego de una visita al mecánico. ¿Listo México para hacerte millonario? Ya lo creo, pero una pregunta, si ¿sí es tan buen negocio, ¿por qué nadie más viene a ayudarte? Ah, no sé, ellos se lo pierden, no quieren ayudar. Bueno, vamos a hacer el negocio, ¿no te parece? Mm, está bien. Bueno, voy a arrancar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no arranca? Eso estoy intentando. No puede ser. ¿Qué pasó? Desgraciados choros. ¿Luego de una pequeña compra? Ahora sí, creo que ya está. Esto, México. Ahora sí, vámonos. Ya verás, este negocio nos traerá millones, México. Si tú lo dices... ¿Qué rayos pasó? Iré a revisar, espérame. No puede ser. ¿Qué ocurrió? Nos hemos quedado atascados Intenta arrancar México ¡Está bien! ¡No se mueve! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Ay, ay, ay! ¡Ecuador! ¿Dónde, dónde estás? Otra vez Bueno Déjame traigo ayuda ¿Por qué trajiste un perrito? No creas Este perrito es súper fuerte Capaz movió la Estatua de la Libertad. Antes estaba ubicada en otro lugar. Mm, bueno, a ver qué sale. Vamos, perrito. Muy bien, perrito. Te engancharé aquí, vas a jalar y sacarás el auto. Simple, ¿no? Bien, no quiero hacerlo. Te daré un huesito. Ay, oh, chiquillo. Sí Muy bien, déjame engancharte y tú vas a jalar. Ahora sí, tira. Uh, ya está saliendo, ya está saliendo. Mi taxi. Van a que llevarlo al mecánico. Luego de una visita al mecánico. Bueno, creo que ya está. Bueno, sigamos con nuestro negocio. Vamos, pues, vamos. Bueno, a ver qué nos sale. ¡De mira, ya está Uruguay! Vamos a recogerlo. Súbete carnal Gracias ¿A dónde quieres que te llevemos, ñoño? A la casa de Colombia Gracias, amigos No hay de qué Ahora inicia la fiesta <risa> Muy bueno y todo Hicimos un buen trabajo, ¿no? Sí, nada más que un pequeño problema ¿Cuál? ¡Se te olvidó cobrarle, pedazo de... ¿Ya ves que es un buen negocio? ¡Ya lo creo! ¿Qué fue eso? No me digas que se descompuso de nuevo Sí, se descompuso de nuevo Bueno, tengo que ir a buscar refacciones ¿Y en dónde vas a ir? Pues no lo sé, pero por allí debe de haber Espérame aquí Está bien, güey De 15 a 20 minutos después ¡México, ayúdame! ¿Qué, qué, qué? ¡Ayúdame con las refacciones! Está bien ¿De dónde conseguiste tantas piezas? Mm, Perú las estaba vendiendo. ¿En serio? Sí, pero hacen un ruido raro. ¿Cuál? Escucha. Qué raro. Bueno, vamos a ensamblarlo. Bueno, después de ese contratiempo, ahora sí, nada nos podrá para... México, bueno, por lo menos ya te llevó la ambulancia. Ay, ahora cómo me salvo de esta. Luego de salir inocente y reparar su carro. Ok, ya no. Perdón, chamo. ¿Qué quieres? ¿Una lavadita? No tengo dinero, perdón. Lo siento, Venezuela. No, no, no, espérate. Pero esta cosa no tiene parabrisas, te lo dije. Ha de perder mi tiempo. Yo me voy. hasta a Venezuela, me dice que mi carro es feo. ¡Nunca me atrapará, bambino! ¡Ah! <risa> ¡Alto! ¡Deténgalo, ladrón, ladrón! ¡Mi dinero, mis reales! ¿Eh? ¡Taxi, taxi! ¡Síguese, auto! Siempre soñé con que dijeran eso ¡Arranca! ¡Ey! Espere, soda. ¡Conmigo adentro, vamos! ¡Espere! <risa> ¡Gracias por detenerse! ¡Ahora síguese, auto! ¡Rápido, ya, ya, ya, ya! ¡No, no, no, no! no! ¡Ya está Brasil! ¿Brasil? Debo comprar cinturones de seguridad Una semana después Te llevaré al taller para que te reparen de nuevo Veamos por dónde está Los frenos ya no funcionan ¿Qué pasa? ¿Y por qué sigo acelerando? ayúdeme ¡Este auto está fuera de control! ayúdeme por favor! ayúdeme ¡Alto! ¡Descuide! ¡Yo lo daré! ¡Ayudaré! ¡No tengo de otra! ¡Ayúdame! ¡Alto! ¡Ew! Perdóname, Perú eh, eh. Y listo, ya está, terminé Espero que nada malo pase Pero lo dudo mucho Perdón, México No sé cómo detener esta cosa, ayúdenme Por favor, ayúdenme, no sé controlar esta cosa Una hora y media después Menos mal que lo detuvo un árbol Porque si no... Bueno... Hola Venezuela Hola chamo ¿Qué quieres? ¿Me prestas tu auto? ¿Y para qué? Es que vamos a hacer un viaje con los muchachos ¿Me lo prestas? Eh... claro con gusto Llévatelo ¡Gracias! Llegada la noche Ahí está por favor no le haga ningún rasponcito Ok Ecuador ¡Vámonos! ¡Vámonos weones! ¡A viaje! Espero que no pase nada malo Al día siguiente Agradece que salimos con vida. Lo siento, Auto. Ya tantos traspones que has tenido. No te puedo reparar. Ya se me acabó el dinero. Esto es un adiós. Es mi oportunidad de vender mis ricas gastronomías. Bueno, ¿puedo ayudarte en tu negocio? Claro. Subamos, apúrate. Lo siento, Auto. Ya tantos... Raspones que has tenido, no te puedo reparar, ya se me acabó el dinero. Esto es un adiós. No me inventes, convirtieron mi auto en un montón de chatarra. Vale. Vale. Y este fue el final del video, espero que les haya gustado un montón, ya que a mí me encantó hacerlo. Y nada, no se olviden de suscribirse y dar like a este gran video. Esto fue todo por mi parte y nos vemos. Adiós.